Bienvenidos Makeupcitos. esta es Makeup Story. ¡Comenzamos! Les voy a platicar qué podemos traer en nuestra cosmética. Son productos básicos para el día a día, con los cuales podemos traer en nuestro bolso o mochila. En este caso vamos a comenzar primero con nuestro cutis. Es importantísimo traer nuestras toallitas desmaquillantes, porque si en dado caso cargamos con los productos en líquido, lo que puede pasar es que se nos derrame en nuestra bolsa. En este caso yo lo que les recomiendo es contar con nuestras toallitas húmedas. El siguiente paso es nuestra crema hidratante. Esa es la que tú uses para cutis graso o cutis mixto. El siguiente paso importante que todo dermatólogo te dice es usar un protector solar que los protectores solares ya hoy en día cuentan con pigmentos que pueden usarse como bases siguiendo esto podemos utilizar también nuestro polvo compacto el polvo compacto ayudará a sellar y quitar el brillo que probablemente un protector solar te va a dar Continuando con el maquillaje de cutis el siguiente producto que es importantísimo traer en nuestra cosmetiquera es un rubor, en este caso los rubores se pueden manejar en crema Este lipstick también se puede usar como rubor, pero un paso muy importante es que como estos son mate y son de larga duración puede mancharte tu rostro, entonces podemos ponerlo en la brochita, aplicar un poco y ponerlo como rubor Ahora continuamos con los productos para ojos. Yo lo que utilicé es un cuarteto de sombras. Esto es muy práctico, es pequeño y obviamente no va a ocupar tanto espacio en tu cosmetiquera. Lo que yo siempre cargo y lo que siempre tengo en mi bolsa, claro está que muchas usamos ya ahorita pestañas postizas, el enchinador es práctico, es también pequeño y no ocupa espacio. Continuando con esto, sigue nuestro rimel, nuestro delineador, estos dúos, son mega importantes y también son pequeños y cómodos para tu cosmetiquera. Ya habíamos hablado anteriormente del rubor. El rubor prácticamente podemos cargar dos productos o uno el producto número uno pues ese es el polvo polvo compacto que también es pequeño cómodo y no va a ocupar tanto espacio el siguiente que ya lo habíamos hablado es un lipstick que este al mismo tiempo lo podemos usar como rubor siempre y cuando teniendo cuidado de al momento de ponerlo porque son lipsticks mate y son de larga duración y podrían manchar tu rostro dentro de también de todos los productos que son básicos para nuestra cognitiquera es tener un, pues se puede decir un gloss o un lipstick sin color Que este te va a ayudar a aumentar tus labios Un paso muy importante, fíjense que se me olvidó Los correctores Existen correctores de este tamaño Con estos productos así Pero yo no tengo, no lo traje Mis correctores ahora sí que son una gama muy amplia Que uso al mismo tiempo para corregir, para dar contour Pero realmente no cargo esta paleta en mi bolsa. Lo que se trata es traer productos cómodos y muy prácticos. Y yo tengo un corrector así, pero no sé dónde está. Bueno, continuando. Ahora, el resto de nuestro día. ¿Qué vamos a hacer? Yo me quiero retocar porque no sé, estoy en la oficina o en mi colegio, en la escuela, ya es hora de almorzar y puedo irme a retocar. Aquí es importante tener nuestras toallitas desmaquillantes, que esas te van a ayudar a limpiar tu cutis de nuevo, volver a poner tu bloqueador con color o tu base y tu polvo. Y algo que no debe de faltarnos nunca en nuestra bolsa, es un spray que tenga agua termal o micelar. En este caso, yo tengo este que es en aerosol y este te va a ayudar a refrescar tu rostro y sentir nuevamente tu piel limpia. Obviamente, después de haberte desmaquillado con tus toallitas. Si tú dices, ay, que me dijiste un chorro de productos y al final de cuentas. No es tan práctico, sencillamente estamos de acuerdo que todo lo que acabo de mencionar es lo que regularmente tenemos que tener en nuestra cosmetiquera. A veces saturamos y saturamos y saturamos de cosas que ni siquiera puede cerrarse la cosmetiquera. Entonces prácticamente podemos traer esto siempre en tu bolso y es obviamente para tu uso diario. Acordándome de algo, tantos años en esto. He trabajado en muchos lugares. No puede faltar aquella chica que llega con todos sus cosméticos en bolsas de plástico. Esto por Dios no lo hagan. Cargar tus cosméticos en una bolsa de súper se me hace algo como nada femenino. Prepárense a detalle a ir a conseguirse una linda cosmétiquera de un uso pues mediano a pequeño porque estamos de acuerdo que entre más grande sea la bolsa o la cosmetiquera más le echas y al final de cuentas ni lo usas entonces todo lo que hemos platicado hasta ahorita es lo básico y lo que por general tenemos que traer. Vuelvo a repetir, son cosas básicas y son cosas de uso diario. Así que no le echemos más a la bolsa y no andes escarbando buscando dónde dejas el lipstick, dónde está mi perfume, dónde está mi rímel, dónde está que no lo encuentro porque ya se me salió de la cosmetiquera que se está ya vomitando. Y acércate a cualquier tienda a buscar una linda cosmetiquera y usar todo lo básico. Esto es Makeup Story.